Por aquí viene. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Javier. Hola, ¿Nobras? buenas tardes. Muy buenas, Javier, bienvenido. ¿Y nos trae algo relacionado con ello? No sabemos muy bien qué. No sabemos el qué, pero los objetos que nos has traído hoy, Javier, nos tienen un poquito desconcertadas. Pues sí, unas copas, uh -huh, unas pajitas. De lado, efectivamente, de lado. Y unos colores muy vistosos, como siempre son los nuestros de, en las flores. Y con ellos vamos a intentar hacer unos trabajitos en los que vamos a hacer unas composiciones redondas y en la que vamos a hacer, darle luego un toque para algo parecido a los helados o dar por menos esa sensación. Ah, bueno. Vamos a ponernos, manos a labrar. Lo primero, como siempre, como dice Ana, escanciando el agua aquí, un poquinino. <risa> Hoy no vamos a echar mucha agua porque los recipientes no son muy grandes. Están todos diferentes, Javier. Sí. Este tipo de trabajos nos va a quedar muy bien, sí, todos diferentes he elegido, he elegido tres tipos de, de, de recipientes, de copas, de las típicas que podemos tener en casa, de, de compota, para, para las hacer de, macedonias, las macedonias, la de, de champán, gambas. La, el cote de gambas, sí. ese, pues ese tipo de copitas nos vienen muy bien para hacer este trabajo vamos a hacer vamos a empezar por ejemplo pues por el más sencillito y el, el más que, que nos gusta a todos mucho es decir si fuera un helado de nata fresa eh, un helado, eh, nata y fresa, y ¿Quién, lo ¿quién lo ha comido? ¿quién no lo ha comido? nata, fresa y mora vamos a ha sido el favorito bueno pues vamos a proceder con él y yo creo que lo vamos a hacer en, en esta pequeñita en esta pequeñita, vamos a retirar estas la idea de este trabajo es que quede muy texturadito, llamamos texturado cuando queda todo como a un mismo nivel. Muy recogidito. Eso es. Vamos a intentar. Nosotros lo traducimos a nuestro lenguaje, a nuestro sí, sí, es. Es... Javier ya nos lo explica de manera más profesional. Texturado sí. <risa> quiere decir eso, consiguiendo una textura, una textura, un... algo muy plano. No lo apuntamos. No vamos a notarlo ahí. En... Seguimos en cortando en nuestros flores al bies, intentamos que las flores estén bien trabajaditas, bien redonditas, ¿vale? Vamos con esos cuatro, yo creo que nos que va eso a Eso va a entrar ahí, Ana Esther? no sé cómo lo va a hacer. Yo no sé no, no vamos de... a meter mucha flor, de momento cuatro, cinco, seis, vamos a ponerle un poco más de fresa, siete, nos podría quedar muy bien ya así, pero lo que vamos a hacer es ponerle un poco de mora, porque nos gusta mucho. Entonces vamos a ponerle... Parece un, una cosa totalmente distinta y todavía no nos la ha acabado Javier. Un poquitín de mora, vamos a ponerle aquí entre medio creo que nos teníamos que haber tenido hoy la cuchara, sí. Sí, nos la hemos olvidado en el cajón y le hemos olvidado. Un poquitín de mora, vamos a ponerle un poquitín más, para que no sea tan poca. Vale, y añadimos... Este poquitín de fresa más para conseguir como tres bolitas de lado. Ay, qué rico. Es vamos... En de bonito, es que rico. Vamos a hacer las bolas más bolas, las tres bolas más conjuntadas. Deliciosas. Entre rupitas. <risa> Estaba pensando porque ya que he dicho que bonito, vale. maldito ya. No, no, no, pero bien. Es que es bonito, Ay, es bonito qué bonito. Esto me lo he inventado un poco. Este sería el de fresa mora y nata. El, el helado de las niñas lo vamos vale. a bautizar así ¿te vamos parece? a hacer ahora uno venga. el más sorprendente quizá a mí por por lo no menos porque traemos una flor que no la conocemos Sujeto, estas, Javier? ¿La Sí es la que vamos repitiendo es para Esther venga oh. <ríe> aquí somos la los auxiliares comunión. Uy, pues esto te hacen un recordatorio pero ya mismo no estamos en <risa> época se que javier te hace una javier recomendación me está un poco raro dice esta niña está un poco crecida <risa> pues es que es la nuestra época de las comuniones no, no. Claro. estamos de pleno momento para en esas fiestas de comunión colocar estos tipos de trabajos ejemplo ejemplo todo el mes de mayo ya lo dijimos que vamos a estar con comuniones veis qué bonita Ay. no, no sé si la enfoca bien es que parece de peluche. Amaranto es un tipo de amaranto. Es precioso. Lo vamos a colocar igual. Este mejor, vamos a colocarlo en este otro. Que nos va a dar más juego. Vamos a colocar aquí. Y le vamos a añadir uno más. Colojamos una bolita. Vamos a colocar otra bolita de. Un limón, limón, limón. Refrescante, este lado es el refrescante. Limón, también el limón lo vamos a crear con los claveles. Aquí, Javier, cuando parece que no nos va a traer ninguna flor nueva más, nos trae sí. una más. Y siempre, siempre. voy a intentar sorprenderos. Siempre, siempre, siempre. Y algo de menta. ¿Os parece mm. bien? Mm. Eso es todo. Le pega, nos gusta. le pega. Vamos a ponerle en la menta un poquitín de menta, un toque de menta. Con un cris redondito, de bola, que te acuerdas que lo utilizamos el otro día, ya sí. para otra historia, utilizamos el cris... Para las frutas, ¿no? ¿No fue? De bola. Exactamente, no era esta variedad exactamente, pero era muy parecida. Nos está sobrando flor porque Qué yo bonito. he traído siempre pensando en que es... Mejor nos... que sobre que no que falte. Sí. siempre se ha dicho otra bolita, intentar que quede lo más texturadito como hemos dicho posible ¿Vale? y creamos una segunda y ah, vamos a por la tercera no sé visto. si no se nos ve bien Sí, perfectamente Javier ¿Y esta de qué va a ser? ¿Tutti frutti? Ah, claro <risa> ¿tutti frutti? Nos con el carrito de los helados no, claro, lo es, de ti? es que nos habíamos quedado en los anteriores Es que tantos sabores al tan Vamos a ver los tres favoritos, bueno, nos falta el favorito mío, que es el de chocolate, pero bueno, Ay. no he encontrado. <risa> chocolate en lo nuestro es más complicado. Bueno, y esto lo hacemos con anastasias, que ya las conocemos. En este caso he utilizado un tipo de anastasia eh, que es, como veis, teñida, muy fosforescente, muy, en unos colores muy, muy, vivos. Muy, muy vivos, muy vivos, muy vivos, muy vivos. Y aquí vamos a hacerle intentar que la composición sea un poquito más alta, a ver si podemos. Estaba pensando yo que si el día de mi comunión hubiera tenido esto en la mesa de mi banquete, hubiera sido una niña mucho más feliz. <risa> Con todos estos colores. Hubiera roto la pana, como se suele decir. Sí, sí. Eso es que siempre nos gustan las comuniones, por ejemplo, ahora ya que estamos hablando de ellas, de ser diferentes. De a... También las innovas, claro, verdad. Claro, las familias se pican entre ellas, a ver sí, quién es mejor. Bueno, sí. pues oye, esto es una bonita manera de innovar. Nosotros siempre intentamos, por ejemplo, colocar un detalle que nos gusta colocar mucho en los centros. Son piruletas, piruletas ah. para los niños, porque al fin y al cabo ellos son los protagonistas de, de toda la historia. Y las flores bien, pero si hay una piruleta a los niños le va a gustar más. Las flores para las abuelas y las madres, que luego siempre llevan alguna, eh, y las piruletas exacto. para los niños. Bueno, pues aquí hemos creado el disfrute y vamos a hacerlo de todos los días. Vamos a limpiar un poquito esto. Venga un poquitín estos vamos a limpiarlo lo ponemos aquí delante ponemos nuestro mantel estar, para que ¿cuál? quede si ustedes estuvieran en casa ahora también claro. les tocaría estar limpiando lo hacemos todo más, no. no nos saltamos nada para que Pero vean hasta el más mínimo bonito. detalle y vamos a poner un poquito nuestro mantel para que nos luzca aquí en televisión en la pantalla nos luzca y nos quede nos quede agradable y le damos el toque el toque final vamos a ver esto lo ponemos por aquí Voy a cambiar, ¿eh? vaya cambiar algo esto. Vamos a ir poniendo la mesita. Ah, espera, que te lo he pillado yo con la... Sí, ah, vamos ahí. a quitar ya la regadera, si queréis, la ponemos por ahí por el suelo. Esto por aquí. Muy bien. Y hemos creado otra composición. Más que nada hoy lo que intentaba era sorprenderos un poco. Lo has hecho. Lo has conseguido. Sorprenderos un Sin poco duda. con un tipo de arreglo que fuera un poquito diferente. Divertido. Divertido. Con varios tipos de... no sé si se ve ahí bien en pantalla. Y ahora vamos a elegir unas pajas para ponérselas aquí con arreglo a los, a los colores que tenemos aquí. Uy, estas dos ya sé yo para cuál van. Oh, ¿Verdad, Anasté? Oh, estas están aquí preparadísimas. Aquí vamos a poner estas, estas sé ya dónde van, Sé dónde van, sé <risas> van. Estas vamos a ponerlas por aquí. Qué bonito. Y ahora ya es cuando tiene más sentido esto, ¿verdad? La amarilla que vamos a poner... Ya son los colores. Ya estamos la en la larilla. fase de... ¿Qué color es este? ¿amarillo? Y uno, <risa> vamos a ponerle también una naranja aquí. Que nos va a quedar bien. Que está como es un poquito más grande. Da para tres, ¿eh? Pues las muy bonito. De verano también con Y aquí sí. esta vamos a intentar... Que sea en las terrazas, sí, la verdad. Con <risa> muchos colores. Esto es un poco de escaparatismo también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Mm. sí. También puede valer para empresas que quieran... Sí, ¿verdad? exactamente. Son ideas que quedan muy, muy, Caceterías, muy lucidas. y Perfectamente. Perfectamente, vamos. Quedan muy lucidas para poner en este tipo de amarilla. Vamos a poner una también. Y, de todas maneras, yo no sé si os he comentado un detalle que tenemos siempre, que comentamos en, de nuestras plantas, de nuestras flores. Lo que hacen y lo que están haciendo entre nosotros ahora, eh, el hecho de tener algo de flores, de plantas en nuestro sitio de trabajo, en nuestro sitio de diversión, como va a ser esto, o eso, van a influir de, de una forma muy positiva en nuestro ánimo. Eh, fijaros cuando entráis a, a una consulta de, de, de, o a un abogado, o a un sitio, que son sitios un poco más así, os da un poco más de dentera a un dentista. <risa> Pero si encontráis allí en esa recepción o en ese sitio un, una planta, unas flores, decís, bueno, esta persona que me va a tratar o me va a atender tiene un poquito de sensibilidad. A lo mejor, a lo mejor nos llevamos mejor. Como que te da otra, otro sí. karma, ¿no? Sí, que eso, sí, sí, está, sí. eso está muy de moda. Y vemos esto aquí, según entran ustedes en la televisión de Salamanca. Ven esto aquí. Y no se tienen que ir a Valencia a disfrutar de la playita de los helados, no, no, a la calle Valencia sí, pero a Valencia no hace falta. No, miren, es que esto ya trae unas temperaturas y un, y un caloret, esta palabra está un bueno. poco así, pero bueno, caloret trae, porque Salamanca se viste de fiesta y con Mayo Flor Mucha fiesta. muchísimo muy más. Muy frescos creo que han quedado y muy divertidos, que era un poco lo que, lo que os he intentado decir todos estos días. Vamos a jugar con las flores, vamos a, a crear trabajos que sean... Divertidos. Para cualquier recomendación o para cualquier duda que tenga la gente de qué flores llevarse para sus centros, solo tienen que ir a, a veros, ¿no? Sí. Tú imagínate si esto lo hacemos aquí un día en un plato, lo que podemos hacer hecho por, ya por nosotros para sus fiestas, en fincas, en sus comuniones, en cualquier acto que social de los que tengan, que vengan a consultar con nosotros, que les vamos a hacer quedar bien ante sus mis invitados. Pues ya saben, si se atreven a hacerlo ustedes mismos, Javier nos ha dado los detalles, no es de estos que se esconde la receta, se no, lo cuenta, no, no, se lo no, cuenta no, todo, lo todo y si necesitan ayuda profesional, ya saben a dónde tienen que acudir. Y después de esto, ¿qué podemos añadir? Que vamos a comernos el postre. Sí, yo creo que vamos a por las cucharas y nos quedamos aquí con Javier degustando estos fantásticos helados. Muchas gracias Javier y te esperamos gracias. en 15 días. Gracias a vosotros.